¡Hoy contamos con el número 4. 4. Calculete cumple 4, como cuatro son las patas de las mesas y los gatos. ¡Hola, amiguitas y amiguitos! Hoy estoy súper contenta porque mañana es el cumpleaños de Calculete. Y va a llevar al cole una tarta para que lo celebremos. La profe pondrá música, le cantaremos cumpleaños feliz y nos repartirá un trozo de tarta antes de salir al recreo. Mmm, como a Calculete le gustan mucho los coches, yo le voy a regalar uno de los míos. Se lo diré a mi mamá. Calculete cumple cuatro años. ¿Y esos cuántos son? ¡Hipatia! Numerilla, parece que no puedes pasar un día sin llamarme. Estoy encantada, pero ¿qué quieres ahora? Pues que estoy contando a mis amiguitos y amiguitas que mañana Calculete cumple cuatro años. Sé que cuatro es un número, pero no sé cuántas cosas son cuatro, ni tampoco sé cómo se escribe ese número. Numerilla, como siempre es súper fácil, si tienes, mira, tres flores Y luego coges otra más, entonces tienes cuatro flores Porque juntamos cuatro cuando tenemos tres cosas que se llaman igual Y luego otra cosita más que también se llama igual Numerilla, no ¿cuántos años tiene ahora Calculete? Calculete tiene tres años, Los cumplió cuando estábamos en la guardia pues mira, Numerilla, mañana cumplirá cuatro años porque ya ha pasado un año desde que cumplió los tres. ¡Ah, claro! Como tenía tres años, cuando mañana cumpla otro mes ya tendrá cuatro añitos, ¿no? ¿Y cuántas velas tendrá esa tarta, Numerilla? Pues tendrá cuatro velas. ¡Exacto! Quizás tenga también cuatro fresitas de adorno... ¡Sí! ¡Y otras cuatro maras rojas! ¡Estará riquísima esa tarta! ¡Exacto, numerilla! ¡Así es! ¡Muy bien! Numerilla, ¿sabes que hay muchas cosas en el cole y en casa que van de cuatro en cuatro? ¿Sabes alguna? ¿Alguna cosa de cuatro? Oh, déjame que piense! Mm. Numerilla, te daré una pista. ¿Qué es esto? que mi mamá le va a regalar a Calculete. Es muy bonito. Cuenta la historia de una gotita de agua que se llamaba y viaja por el mar, por las nubes, las montañas, se convierte en nieve. Es emocionante. Numerilla. Si te fijas bien, este libro tiene un lado arriba junto al lápiz azul, otro a la izquierda junto al lápiz amarillo y van dos. Otro lado abajo, junto al lápiz rojo, y van tres, y otro a la derecha, junto al lápiz verde, y ya están los cuatro lados. Todos los libros tienen cuatro lados. Ya, te daré otro ejemplo. A ver, ¿qué es esto? Pues eso es una mesa de colores. ¿Y podrías decirme cuántas patitas tiene esa mesa numerilla? La roja, la amarilla, la verde 3 y la azul 4. Muy bien, numerilla. ¿Sabrías decirme cuántos lados tiene esa foto? Pues este es el número 4 Como ves, se parece a una sillita Y vamos a aprender a escribirlo ¡Sí! ¡Claro! Pues mira, para escribir el número 4 Comenzamos haciendo una rayita de arriba a abajo Como si fuera el espaldar de la silla Luego hacia la derecha, como el asiento Después subimos un poquito para arriba Y por último bajamos hasta el suelo Como una pata de la silla otra vez, abajo, a la derecha, un poquito arriba y abajo, abajo, a la derecha, arriba y abajo. ¡Ya sé, Patia! Abajo, a la derecha, arriba y abajo, abajo, a la derecha, arriba y abajo. ¡Es súper fácil! Muy bien, numerilla. Y recuerda que desde que empieces hasta que acabes no debes levantar el lápiz del papel. Y con mucha atención escribe bastantes números 4 hasta que te salgan súper guapos. Y así vamos contando de 4 en 4 como a las 4 patas de esta mesa y las 4 patas de tu gato. ¡Hasta luego, numerilla! ¡Hasta luego, hipatia! Esta vez, amiguitas y amiguitos, hemos aprendido a contar con el número 4 y a escribirlo. Si os ha gustado, nos volveremos a ver en el vídeo del número 5. Estudiar mucho y jugad más. ¡Hasta pronto! Escucha, chavala, chaval. No olvides suscribirte al canal si quieres con las mates acertar.